Te veo y ya no te reconozco Quiero hablar pero te sales del cuarto El amor no es poco y lo coloco como un loco Dentro de tu cuerpo pero sientes que no es tanto Y yo no sé qué hacer para que entres en razón ¿Por qué perder lo nuestro sin explicación? Te quiero ver y hablar de esta situación Quiero volver a nuestra primera impresión Aquí las cosas lucen diferentes ¿Dónde están tus fotos? No otro ambiente no aparece con la mía, las mañanas son tan frías Creo ya fue suficiente Tu boca no pronunciará palabras Solo gesticulas pero no me dices nada No sé cómo quieres que interprete tu mirada Todo está cerrado, dime para qué quieres que abra Dime dónde estás, buscas ocultar Nuestros recuerdos rotos, las fotos no que no todo nos va mal Cuando hay que darnos más Me levanto y no te veo Mientras tanto entre llanto te redacto mis deseos Es necesario lo contrario Porque este escenario lo recreo a diario Y te creo Sé que estás cansado y sé que ya fue suficiente Si no escondes nada entonces de Deja de esconderte, duele la verdad pero me mata cuando mientes Me pierdo en la casa cuando te encuentro en mi mente Y me entre, vengo leyendo tus mensajes Pero parece que hoy no hablamos el mismo lenguaje Ya cambié de traje, bajé todo mi equipaje Antes de que tu persona cambiara de personaje Es todo diferente, ¿dónde está lo de antes? Eres indiferente, con gritos me callaste Pienso que aún me quieres, sigamos adelante Fuiste, ser así, eres de mí lo más importante Dime dónde Donde vamos nos amamos, pero damos menos cuando hay que darnos más Estoy enamorado del recuerdo que dejaste, Yo te perdí porque te buscaba en otra parte ¿Cómo encontrarte si por ti estoy perdido? Olvídalo recordándote en no olvido.